en algo que es base y pilar de todo proyecto, de toda transformación, que son los datos. En todos los episodios anteriores hemos tratado muchísimos temas sobre nuevas tecnologías, inteligencia artificial, creo que principalmente se ha llevado gran parte de los episodios, pero la inteligencia artificial no es nada sin una buena base, no de datos. Y es una parte de las estrategias principales que se deben de aplicar en las empresas, que a día de hoy, no, pues gran parte de la inversión que se lleva es pues ese trabajo de entender dónde están los datos de las empresas, unificarlos, analizarlos y tener esos insights ¿no? que ayuden en el día a día de los negocios. Y para ello hoy, pues, contamos con Blanca Mayallo, que ella es Product Manager de, de Sidra Data Platform, que es un producto y plataforma que ella nos va a explicar más totalmente centrada en los datos, pero que me encanta cómo explica, cómo cuenta toda esta parte de los datos y de donde hoy creo que vamos a aprender muchísimo. Sobre, sobre todo este campo, que es bastante complejo, que está lleno de tecnicismos y que seguramente pues, les vamos a pedir que nos ayude a entender muchos de ellos. Pero sobre todo que nos enseñe también y nos cuente un poco pues, de las anécdotas ¿no? y de cómo en su día a día, que hablan con multitud de empresas sobre este tema, eh, cómo está funcionando, cómo se está haciendo este gobierno de los datos, cómo se está haciendo cómo se está haciendo toda esta parte de estrategia del dato dentro de las compañías, aprendiendo de lo bueno y también aprendiendo de lo malo. Es decir, vamos a intentar entender qué es lo que no se debe de hacer. Pues, sin más dilación, bienvenida Blanca. Gracias Alex, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme, por hablar de un tema que, bueno, que me fascina. Pues sobre todo... Para todo aquel que no te conozca, cuéntanos un poco quién es, quién es Blanca, de dónde viene. Muy bien, pues eh, yo he desempeñado diferentes puestos de liderazgo, tanto liderazgo técnico como liderazgo de producto en diferentes empresas. Empresas, en general, grandes empresas de diferentes sectores, tanto retail, telco, etc. ¿no? Eh, de hecho, bueno, como anécdota, ya empecé a trabajar prácticamente en uno de mis primeros trabajos, empecé a trabajar en temas de recuperación de información, de aprendizaje automático, eh, en imágenes, cuando todavía no existía ni el Big Data. Eso era hecho en casa absolutamente. Luego ya fui, eh, bueno, transicionando hacia diferentes equipos y diferentes productos más de desarrollo eh, más general de, de software, aplicaciones móviles, eh, bueno, diferentes proyectos. Y ya en los últimos años sí que me he ido centrando en, en temas de datos, tocando desde la parte de innovación a como la parte más puramente productiva de, de los productos. Y, ¿Y cómo ha sido en este esta última fase? ¿no? Porque entiendo que estábamos comentando que estabas en uh -huh. Sidorata Platform, si nos puedes contar un poco qué haces allí, en qué consiste el producto. Sí, eh, bueno, nosotros trabajamos como... Nosotros ofrecemos una plataforma, tenemos un producto que lo que ayuda es a acelerar el desarrollo como parte de servicios profesionales de proyectos de datos, ¿no? de lo que llamamos productos de datos. SIDRA básicamente es una plataforma en tu end, o sea, realmente lo que ayuda es a la productividad en el trabajo de los datos. Eh, luego, quizás tengamos tiempo uh -huh. un poquito de mencionar algunas de las tendencias, como el tema de Data Mesh, que se habla de una plataforma con muchas capacidades de autoservicio, flexible, que absorbe un poco todo este eh, trabajo transversal, que no es necesariamente relacionado con los datos, como pueden ser temas de eh, bueno, automatización, integración continua, eh, seguridad acceso a los datos, granular, etcétera, pues toda esa parte, eh, la idea es cubrirlo a través de la plataforma y eso lo que permite es que los proyectos que están trabajando sobre esa plataforma realmente se centren en, en, en los casos, de, en, en desarrollar los casos más puros de negocio de datos. Es decir, un, una aproximación mucho más enfocada y más acelerada para, para el time to market al final, que es lo que los clientes siempre, siempre necesitan. Y has dicho ya un primer concepto vamos a ir analizando cada uno de ellos, hemos dicho Data Mesh, si nos puedes contar un poco sobre él. Sí, a ver, Data Mesh al final es, bueno, es prácticamente el último gran concepto eh, que eh, se acuñó aproximadamente hace 3-4 años. Es un concepto muy potente, a mí más que la palabra en sí, ¿no? eh, me gustan los principios, ¿no? es, eh, me parece muy relevante los principios que, que defiende. Eh, básicamente con se construye sobre algunas de, de las limitaciones de aproximaciones existentes, de arquitecturas existentes, para realmente conseguir un objetivo que creo que todas las empresas a futuro van a tener que, que, que lidiar con ello, que es mayor descentralización en el acceso y la gestión de los datos, pero eh, manteniendo niveles de escala, ¿no? sobre todo bueno, en las empresas más que otras, pero bueno, hacer todo esto a escala no es sencillo, entonces define una serie de principios. Eh, bueno, el primero, por ejemplo, es una división de los equipos organizada en dominios, no tanto un equipo centralizado de IT, que es el responsable y dueño único de todos los pipelines de datos. Esto lo que hace es que el conocimiento realmente esté donde tiene que estar y el conocimiento de los datos. Bueno, y luego principios que, la verdad, ya están explorados, están bastante trillados en, temas de, bueno, en el concepto de desarrollo de producto general. Conceptos como Product Thinking, todos sabemos que la figura de un Product Owner no es solamente eh, bueno, ser dueño de un roadmap o priorizar un roadmap de requisitos funcionales, sino que es responsable integral del éxito del producto. Eso significa que no entre en conflicto su modo operativo con el modo operativo de la compañía, donde está, eh, que sea valorado por los clientes, por supuesto, es lo más importante. Eh, entonces, bueno, es llevar un poquito ese principio a los datos. Los datos a veces se piensa que ofrecer datos es ofrecer un dataset, ¿no? una tabla en algún sitio aislada, y no. Va mucho más acompañado con eso, para que realmente sea usable, para que realmente fluyan ¿no? estos datos dentro de la empresa. El tercer principio es el de platform thinking o pensar en plataformas. Hemos visto plataformas muy exitosas, con grandes modelos de negocio basados en plataformas, plataformas de desarrolladores, plataformas de marketplace. Y en un principio, quien piense que para manejar los datos no hace falta un mínimo de tener una plataforma, creo que es un error. Eh, hace falta, sobre todo para abstraer mucha de la complejidad y del trabajo repetitivo, para realmente conseguir todos estos requisitos no funcionales, es necesario pensar siempre en tener una plataforma que te ofrezca todos estos, todos estos servicios y realmente, bueno, en ese caso también tener incluso un Product owner de esa plataforma. ¿vale? Y ya, por último, el tema de, de gobierno de los datos. vale Si descentralizamos todo… Claro, te eh, iba a decir, la complejidad del gobierno es mucho mayor. La complejidad del gobierno, exactamente, es mucho mayor. Lo que propone este principio es eh, llegar a un equilibrio, como todo. Es llegar a un equilibrio y decir, vale, habrá políticas que sean centralizadas, que son claves y que todos los equipos tienen que seguir. Habrá políticas que se puedan delegar, que se puedan federar en los diferentes equipos, que al final son los que saben eh, cuáles son sus dolores ¿no? en el día a día. Y, y bueno, al final realmente es un arte más que, un, más que una práctica. Yo creo que, además de hecho, de todos los principios, es probablemente el principio donde las empresas están más... Eh, las que están empezando a trabajar con uh -huh. esto, que no son muchas, eh, están un poco más adivinando ¿no? ¿Cuál, cuál puede ser el futuro, qué herramientas utilizar, etcétera. Entonces, antes de, de continuar, sí. ¿no? porque al final sí, no, sí. no hemos, no hemos centro en es que yo diría que es de lo que hablábamos, ¿no? sí. pues uno de los conceptos más novedosos uh -huh. dentro de esta, pla de esta parte, pero... También me suenan ¿no? Data Lake, Data Mart, sí. o sea, si nos puedes dar un poco más de detalle de por qué Data Mesh, o sea, ¿de dónde venimos? Exacto. Eh, a ver, sin entrar quizás en detalles exactamente lo que es un Data Warehouse, mm. un Data Lake, bueno, más o menos eh, sí que el concepto de Data Warehouse surgió pues, de esa necesidad, esa distinción entre los datos operativos de las aplicaciones y los datos que tienen que estar preparados para hacer preguntas sobre ellos, ¿no? lo que llamamos la parte analítica y se vio que había una forma de almacenar estos datos en unos modelos perfectamente optimizados para este para este fin no para el fin analítico eh, los datos se modelan se guardan el problema de esta aproximación es que a medida que o la empresa crece o el problema crece o las fuentes de datos crecen eh, resulta un poquito estricto no un poco es difícil es ágil o sea no es ágil seguir eh, hacer cualquier cambio ahí no Luego, entonces, a raíz de ahí se propuso un poco el algo un poco opuesto, que es el tema de Data Lake, por el cual eh, los datos se guardan pero no modelados lo, y para un uso posterior. Eh, con muchísimas menos restricciones a nivel de qué es lo que puedes usar. Porque guardar. todavía no lo sabes lo para lo que lo vas a usar. Entonces. Pero con su propia sarta de problemas, está claro. O sea, entonces, eh, a mí el concepto de data mesh más que pensar, vale, no, es que ahora Data Warehouse y después Data Lake y ahora data mesh a mí lo que me gusta pensar es que cualquiera de estas arquitecturas han sido habilitadores tecnológicos que han permitido cosas que antes eh, parecían, bueno, eran muy difíciles, ¿no? Y, y que como tal. Realmente creo que se puede ir construyendo una sobre otra. Una arquitectura puede combinar diferentes partes. Entonces, a mí yo creo que el hecho de que una arquitectura concreta, como por ejemplo un data warehouse, no, no cubra la totalidad de los retos o no sea capaz de, de sortear la totalidad de los retos en una situación determinada, no significa que ya no puedas usar ningún ni Data Warehouse o ninguno de sus principios. Creo que todo va construyendo sobre el anterior. En ese sentido, creo que Datamash construye. Lo que pasa es que plantea maneras de que esos artefactos no sean tan... Eh, o sea, estén, se pueda trabajar con ellos sin, sin tanto cuello de botella ¿no? y de una manera un poco más centralizada. Hay opiniones, de todas maneras hay opiniones para todos los gustos aquí. Yo creo que es un concepto que muchas empresas están empezando a ver como cómo desarrollar, pero pero o sea, a mí me gusta pensar en eso, en que no necesariamente una tecnología, porque salga, tiene que matar a la anterior, ¿no? Está claro. Uh -huh. Y en la parte, porque comentaba la parte de data lake, que al final estamos guardando pues uh -huh. sin, sin transformar y en muchos casos, ¿no? Pues el dato más puro para después utilizarlo uh -huh. en casos de uso futuro. La pregunta es, ¿crees que se está utilizando bien a día de hoy? En la, normalmente, en los casos con los que os uh -huh. encontráis, os enfrentáis. Porque, claro, al, al, al, puede ser que al final sobrecargues ¿no? la plataforma, metiendo una gran cantidad ingente de datos que luego rara vez tienen uso. Entonces, a veces choca ¿no? contra el principio que, sí. que trata de defender, pero que en muchos casos al final puede abrumar. ¿no? Sí, yo creo que quizás una de las tendencias de algunas empresas de montar un Data Lake eh, es pensar, bueno, aquí guardamos los datos a futuro y ya no tenemos que volvernos a preocupar de recuperarlos. Pero muchas veces no se tiene una visión a largo plazo de qué, qué vas a querer hacer con ellos. Ni siquiera a veces eh, nos ha llegado alguna, alguna petición para, para trabajar en una tal donde no había un, un caso de negocio detrás, donde realmente no había un caso de uso. Lo importante no es que los datos estén aquí o allá, lo importante es sacar valor de esos datos. Sacar valor de esos datos puede ser de mil maneras, eh, mediante casos de analítica descriptiva, eh, análisis exploratorio de datos, lo que lo que sea, ¿no? incluso Machine Learning, pero siempre se, tiene, se tienen que tener en cuenta los casos de uso. Entonces, con los casos de uso es cuando ya realmente ves ¿Cómo tienes que operar el data lake? Creo que un, al, uno de los principales errores al montar data lakes es no pensar en todo ese aspecto operativo a largo plazo, es decir, cómo vas a controlar el acceso granular a los datos, cómo vas a... Bueno, si empiezas a montar uh -huh. capas de transformación, lo estás convirtiendo otra vez en una mezcla claro. que no es nada. Eh, entonces, yo creo que, que hay que pensar, hay que estructurar muy bien antes de, de cualquier proyecto de datos y, bueno, por supuesto, si hablamos de una estrategia de transformación de datos, ahí ya es otro, otro mundo, ahí tienes realmente que pensar en una visión, unos objetivos y ya, lo último, es pensar en las tecnologías. Bueno, que era una de las cosas que te iba a preguntar, que era, sí. ¿cómo, ¿cómo hacemos entonces una buena estrategia de datos? O sea, ¿cómo la enfrentamos? A ver, eh, yo siempre pienso que con una estrategia de transformación de datos… Debería estar al nivel de otras iniciativas estratégicas de la empresa. Vamos a poner, por ejemplo, una iniciativa para transformar la, transforma la relación que obtienes con tus clientes, una estrategia de transformación de excelencia operativa. No estoy hablando aquí de datos, eh, estoy hablando generales. Todas estas estrategias se plantean con una visión, unos objetivos, un camino para ir hacia allí y... Eh, y planteando que no solo son tecnologías, que no es directamente un mapa de tecnologías que tienes que poner. Vas a tener que pensar casi antes en la gente que en las tecnologías. ¿Cómo organizas a tus equipos? ¿Cómo llevas a, cambio el, a, a cabo el cambio? Yo ahí en ese sentido sí que tengo mi teoría como de los tres modos de fallo fundamentales eh, a la hora de, de establecer ¿no? una, una estrategia de datos. O lo que puede parecer una estrategia de datos y realmente no lo es. ¿Y en qué situación, también basado lógicamente en la experiencia que uh -huh. estáis teniendo ahora mismo, os encontráis los clientes cuando empezáis a, a tener esta conversación con ellos? A ver, hay casos un poquito de, de todo. Eh, hay casos eh, donde la empresa ha intentado internamente montar una estrategia de datos y ha fracasado. Entonces necesitan la ayuda de un, de, en este caso, de un bueno, de un partner, ¿no? Que, de un socio de negocio que les ayude. Eh, a realmente dilucidar, pues eso, cuáles son esos objetivos, cuál es ese futuro, y les aporte ideas eh, y posibles implementaciones y les acompañe. Creo que es súper importante. Un proyecto de transformación de datos no es algo que se pueda cerrar automáticamente eh, como un proyecto cerrado y delegar a un tercero. Eh, es como si dijéramos que toda la política de recursos humanos de una gran empresa se, se externaliza. Es, es, es, no, no creo que sea esa la manera. ¿no? Uh -huh. Siempre tiene que haber, se tiene que tratar como, efectivamente como una gran, eh, como una gran iniciativa. Eh, en como un proyecto vivo, un proyecto que evoluciona. Eh, sí, pro proyecto, pero realmente es una iniciativa. Me gusta más decir iniciativa viva. Es algo que va... Eh, porque además una visión nunca es una visión a seis meses o un año, una visión suele ser a varios años. In, inicialmente casi inalcanzable, ¿no? Uh -huh. Ese es un poco el propósito de la, de la visión. Entonces, así tiene que, que, que ir para mí una estrategia de, de datos y sobre todo si, si implica una transformación importante de una situación actual, ¿no? Entonces, bueno, el, Clientes que entran en un campo un poquito más verde, eh, con menos sistemas legados, donde pueden tienen un poquito más de libertad. Eh, clientes donde tienen ya un, unos sistemas eh, complejos, donde tienen que tener en cuenta migraciones importantes, etc. Eh, clientes donde hay un apoyo a nivel, ¿no? al más alto nivel y una financiación un poco estable y clientes donde no. entonces bueno un poquito nos, Son más o menos algunos ejemplos que, que nos hemos encontrado. Y cuando empezáis a plantear la parte de estrategia de datos y gobernanza de datos, uh -huh. etcétera, con ellos, ¿cómo creéis que participan ¿no? de, de esa conversación? ¿Lo consideras que es al final, cómo andan de perdidos cuando arrancan esta conversación con vosotros? Hay de todo. Eh, hay pequeñas empresas que saben muy bien dónde están. Eh, hay grandes empresas que, bueno, probablemente debido a, a que se diluye un poco a veces ¿no? el poder de decisión entre departamentos, etcétera, están, les cuesta un poco más encontrar el, el camino o realmente es que, a ver, es un reto muy importante, eh, es un cambio muy importante. Eh, yo, por ejemplo, siempre pienso que, el, que el, cualquier proyecto de transformación de datos se tiene que plantear como un cambio, y un cambio, por definición, no se impone. Como mucho puedes comunicar la urgencia de hacer ese cambio. Un cambio implica planificación, uh -huh. implica control, ¿no? ver realmente cómo estás implica también elegir por dónde empiezas, elegir, pues bueno, vamos a, a escoger a este o dos equipos o a este o dos casos de uso, con eso vamos a intentar obtener aprendizaje, eh, a, ganar apoyos dentro de la empresa y a partir de ahí vamos a ir extendiendo el, el cambio. Creo que, creo que este tipo de, de transformaciones estratégicas de, de datos necesitan pasar por ahí esta no otra como parte de la transformación este. tiene que formar parte de la cultura y de Exacto, la estrategia sí, sí. global claro, que tiene claro, la claro. compañía claro. Y, y ahí crees que se dimensiona correctamente la infraestructura y los perfiles porque al final, uh -huh. vale, tenemos claro más o menos la estrategia, tenemos estamos trabajando en los casos de uso en los que queremos aplicar los datos de aquí que sigan, que estén alineados con nuestra visión a dos tres años ¿vale? pero ¿cómo, o sea, ¿qué necesito para arrancar esto? O sea, a nivel tanto de infraestructura, perfiles que voy a involucrar, no solo de negocios, sino también desde el punto de vista técnico. Al, al final depende de cómo se plantee. Por ejemplo, pues en este modo de plataforma pues vas a necesitar, quizás ahí es donde vas a necesitar los perfiles más técnicos, más de infraestructura de datos, los más data engineers, ¿no? Eh, y ya puedas contar con perfiles un poquito más generalistas, técnicos, por supuesto, pero más generalistas, más de desarrollo general, para eh, pues, la construcción ya de los productos de datos, por ejemplo. ¿no? Eh, en empresas donde no se, está, o no se sigue este camino de centralización, entonces generalmente suele ser un equipo central de IT, el que bueno, aporta estos perfiles y, y bueno, un poco de, una de las limitaciones de este modelo más centralizado… Es que desconocen el dominio. En es cosas. que desconocen el dominio, exacto, entonces se sienten un poco desconectados, desconocen el dominio de, de los datos que vienen, desconocen el dominio de los datos a dónde van y quién lo va a usar, casi más importante, y, y al final quedan un poco entre dos tierras, ¿no? Y, y, y, y, sobre todo, al final acaban siendo un, un cuello de botella, ¿no? Entonces, claro, la solución es poner más ingenieros ahí y hacer crecer eso, sino hay que pensar y ver vale, cómo podemos trocear esto. Entonces, por ejemplo, ese principio de división en dominios eh, ya se ha demostrado, por ejemplo, en, en el área en desarrollo, de desarrollo de aplicaciones, claro. microservicios, es el caso más, más concreto. Si necesitas romper el monolito, necesitas modularizar... Y equipos o sea, donde también eso involucras es. a otros perfiles, no solo técnicos. Exacto, esto es lo que iba. Y, y por ejemplo, sobre todo en plataforma, necesitas a gente de, de todos los perfiles. No hablemos solamente de los más gurús de, de las últimas 200 tecnologías, que cada semana tenemos <risas> una de datos, sino eh, muchos... eso eh, Habilidades transversales de desarrollo backend, frontend también, si tienes alguna, alguna utilidad de, de interfaz, y mucho DevOps, mucha parte de, de automatización, automatización por, por todas partes, to, to, donde, todo donde sea posible ¿no? y donde tenga sentido, claro. Pero eso es un poco el, el. Y luego, a nivel de gestión del cambio, ahí sí que ya vas a tener que contar con bueno, esas personas bien, pero cómo incentivas para que quien produce los datos los produzca bien, los produzca con calidad, eh, que esté dispuesto a que esos datos ¿no? lleguen a muchas más partes de la compañía y, por otro lado, cómo haces la vida más fácil a los que consumen esos datos. Porque esos datos, si no tienen la vida fácil para consumir, se van a buscar otro mecanismo, otra vía, probablemente menos eficiente, más costosa en el largo plazo para, para obtener esos datos. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, además creo que lo hemos comentado en otros episodios que pasa mucho por ejemplo la parte de inteligencia artificial con la parte uh -huh. de, de, de esos científicos de datos ¿no? que, que se crean equipos para, para hacer esos casos de uso pero que sí. en muchos casos no cuentan con el resto de perfiles, sobre todo orientados a datos que son gran parte del 70-80% del trabajo que necesita previo al poder aplicar exacto, inteligencia. Exacto. Y que al estar en equipos separados, pues mm, haces mucho más complejo ¿no? que toda esa conversación y ese objetivo común que hay con el caso de uso que buscas, pues tenga éxito. Porque al final se ve todo como isla suelta y muchas veces pues eso además genera pues, que se creen pruebas de concepto que no tienen una finalidad al final y que se terminen muriendo, etc. Claro. Entonces creo que en ese sentido la verdad es que me parece bastante interesante. No, no tenía tan claro el concepto de data mesh y ahora... Pues con los símil que estás poniendo. Es, que es mucho más que algo técnico. De hecho, bueno, si, si lees el libro de la autora, que uh -huh. empezó a acuñar un poco este término. Es? Habla mucho más que llama Dani. Eh, es que prácticamente casi todo lo que habla es habla de, de incentivos, de systems thinking, ¿no? O sea, al final el, todo la, el sistema de. de o, o la, la estrategia o ya el resultado de la estrategia de los datos va a ser un sistema tan complejo como todo tu, toda tu política de personal o como todos tus canales de distribución con los clientes. ¿vale? Es un sistema complejo, tiene sus mil entradas, mil salidas, si tocas una cosa puedes producir un efecto contrario entonces, y tienes que tener mucha visibilidad, por ejemplo. ¿no? entonces Para eso necesitas mucha automatización. Al final son todos estos principios, el de producto, el de plataforma, el de los principios de automatización, etcétera, que vienen ya, eh, los hemos explorado, están bastante probados en, en desarrollo general ¿no? de aplicaciones. Entonces, el problema con los datos, yo creo, es que con tal explosión de tecnologías, que yo lo llamo un poco inflación te tecnológica, eh, resulta muy eh, fácil, ¿no? o sea, se, se tiende a veces a, a, bueno, a pensar que el... el que todo es, todo es eso ¿no? y que todos son tecnologías y que si, por ejemplo, un proyecto de transformación de datos es montar el clúster aquí o montar una instancia de, o un Kafka por allá. No mm, no es solo eso, vas a tener que saber cómo trabajan esas personas, eh, cómo incentivas para que trabajen y colaboren ¿no? y cambiar a veces totalmente la manera en que, en que colaboran, incluso están organizadas ya, incluso ¿no? a, nivel de, a nivel departamental. Y dentro de esta estrategia de datos, sé ¿cuál es tu opinión sobre todo para aquellos clientes que al final todavía consideran que los datos deberían de estar en casa y que son reticentes al hacer, por ejemplo, uso de plataformas que puedan estar, llevar esos datos y explotarlos en cloud? Yo creo que ya estamos cada vez más eh, en una fase donde el cloud creo que ha ganado confianza. Eh, yo creo que parte de las reticencias de que la gente trabaje en el cloud no es tanto por porque no ofrezcan capacidades de, de tener los datos seguros, etcétera, sino por ese... Es tan amplio el catálogo de, de productos de cualquier vendor de, de cloud que, al final, es verdad, la responsabilidad la tiene el, el integrador, el, el que implementa todo esto. ¿no? Entonces, es un poco ese miedo a adquirir esa responsabilidad de usar de una manera incorrecta los servicios, pero todo prácticamente es posible en el cloud, cualquier tipo de requisito. Aún así, hay industrias, entiendo, muy reguladas, eh, donde, bueno, ya tienen unos sistemas también muy optimizados o tienen una infraestructura que, que por lo tanto, es un apalancamiento que ya es difícil salir de ahí. Eh, pero, bueno, yo creo que cada vez más estamos viendo que, que muchas empresas están, están haciendo pilotos en el cloud y, y está, está resultando exitoso. Bueno, además, que esa parte la conocéis bien, porque que yo sepa, la plataforma, sí, de la sí, data plataforma en la que trabajas... Es una plataforma que opera en cloud. Opera en el cloud, exacto. Sí. Y eso supuesto en vuestro caso ya particular, uh -huh. esta, esta reticencia en algún caso de, de llevar esos datos para a la hora de hacer el primer piloto. No, yo diría que no, porque además el modo en que nuestro producto, nuestra plataforma se ofrece, es que todos los servicios se despliegan en la suscripción del cliente. O sea, no somos un software as a service, multitenant, donde estemos dando un cachito ¿no? eh, de almacenamiento, lo que sea, cada uno de nuestros clientes. Entonces, ellos son realmente, totalmente dueños de esa infraestructura, pueden verla operar cada día. Eh, bueno, a veces ellos con las herramientas APIs, etcétera, que ofrecemos y si no con nuestra ayuda se pueden hacer modificaciones en función de los casos de uso. Y yo creo que eso les da, les da mucha confianza. De hecho, eh, bueno... Yo creo que es más el, eso, el, el miedo un poco a la rapidísima evolución que tiene el cloud y a la multitud de servicios que hay. Eh, yo creo que ese es el miedo, sobre todo, para adoptar cloud internamente, no, eh, no, no, no delegarlo en un vendor. Entonces, sí. Eh, otra historia ya es el tema del multicloud, que sé que bueno que, <risa> que está mucho ahora en la agenda de los CIOs y tal. Yo aquí mi opinión es, como toda transformación tecnológica, si... Estamos o sea, realmente. La primera pregunta, ¿es realmente necesaria para aportar el valor y para construir en la visión que tú has definido? Si no tienes una visión, es como decir, bueno, entonces, ¿qué lo quieres para currículum de tu gente? o sea, no, no, no, Tienes que tener un, realmente un porqué. Y segundo, ¿está la empresa realmente preparada para hacer eso? Yo lo digo porque he estado bueno, trabajando con empresas donde... Se empezaba a hablar del multicloud y resulta ser que en un solo cloud no tenían todavía definida una estrategia de, de excelencia operativa. Es decir, aquí con excelencia operativa estoy hablando de todos los temas de rendimiento, elasticidad, escalabilidad, control de coste, seguridad. Entonces, claro, si tienes lagunas o grandes problemas en, solo? en todo eso, en el cloud es que es una pesadilla. Entonces, yo lo que diría es, bueno, cada cambio también tiene que estar debidamente justificado eh, y entender bien, muy bien, muy bien cuál es el alcance y para qué. ¿Vale? Aquí también el, la, una iniciativa de trabajar en multicloud tampoco implica que todo lo tengas que tener en multicloud. Exacto. El trabajo en multicloud es que puedes tener diferentes escenas, uh -huh. diferentes casos y cada uno lo puedes tener en sí, un cloud sí, diferente, exacto. pero que si tienes una estrategia del dato, por ejemplo, como estábamos diciendo, de tener tu data lake, no significa que lo tengas que tener partido en, entre dos clouds, sino que, bueno, pues en el caso de la estrategia de datos la llevas a lo mejor en uh -huh. un cloud, tendrás ciertos experimentos y trabajos y proyectos de IA, por ejemplo, en otro cloud, y puede ser que, que así tengas una estrategia de multicloud, pero no sí. significa que todo lo tengas que tener replicado en los, dos, en los diferentes. Sí. Y luego, clouds. pues al final el esfuerzo de construir multicloud es que se multiplica... Como mínimo se multiplica por cada... Sí, a cloud, nivel especialistas conocimiento... Más, a veces incluso más por la necesidad de, de tener en cuenta, pues eso, no sé. Yo he visto, por ejemplo, escenarios de, de recuperación de desastres, utilizando otro cloud, eh, las pruebas para habilitar eso y realmente hacer que... No, no, es, no es algo sencillo. Sí, no, al final. no dudo que sea necesario en, en algunos escenarios, pero... No, hay, que, hay que realmente planteárselo muy bien y ver muy bien y estimar muy bien el esfuerzo. Pero ocurre, ocurre y mucho al final. <risa> ¿Y qué otras ventajas tendría la, vuestra plataforma de cara al cliente? Porque ya sabemos que los datos están en cloud. Podemos Entiendo que uh -huh. se puede arrancar un piloto rápido y fácil. Sí, lo que es la plataforma se instala sin configuración de fuentes, pero en menos de una hora tienes montada realmente una plataforma. Todos esos servicios están ya disponibles en, en tu suscripción de Azure. Eh, luego ya lo que sería, tenemos aceleradores para ingesta de muchas fuentes de datos, con lo cual ya es cuestión de bueno, si se dan todos los requisitos, de bueno, conocer bien cómo las cadenas de conexión, etc. Eh, es algo. en muchos casos es sencillo, en otros. Hay que hacer desarrollo, evidentemente, pueden ser fuentes propietarias, pero tenemos muchos aceleradores. Y luego, en la parte de la construcción de casos de uso, lo que llamamos las aplicaciones cliente, eh, están totalmente diseñadas, para, son como plantillas, ¿no? eh, totalmente diseñadas para hablar con la plataforma. Eh, al desarrollador, sea interno o externo, sea interno en la compañía o, en este caso, eh, nuestra compañía, eh, le permite centrarse realmente en… Temas más de modelado de datos, la transformación no de negocio, el caso de uso concreto y, y por lo tanto el, el Time to Market eh, crece. Es una plataforma que mejora con la escala, eh, en el sentido de que evidentemente es una plataforma estratégica. Un caso de uso táctico, solamente una vez, un one-off eh, de una fuente de datos, no tiene mucho sentido para eso montar una plataforma, ¿no? pero realmente este producto tiene sentido a medida que eh, ganas esa en escala. Y hablando de casos de uso, si nos puedes poner algún ejemplo, sí. ya sea con vuestra plataforma en general de lo que estamos hablando, pero al final, por intentar aterrizar sí. Sí, un sí, poco, sí. ¿no? los casos de uso que son más típicos y que más se suelen dar en la empresa. Sí, eh, a ver, con este modelo nosotros podemos acomodar prácticamente cualquier caso de uso, porque al final son plantillas que tú puedes, como piezas de Lego, tú puedes reemplazar pues, este servicio en vez de, eh, de tener un modelo... Eh, dimensional, pues vamos a montar aquí un cosmos porque vamos a hacer yo que sé, un modelo de análisis de grafos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? la mayor parte creo que los proyectos con los que trabajamos sí que son temas más de analítica descriptiva, tipo modelado Power BI, o modelado dimensional que, por ejemplo, eso, esto es importante ¿no? porque al final también es verdad que hablamos de, de parece que, que los productos de datos son pues es un modelo final que se consume como un modelo de Power BI o un modelo de Machine Learning, pero también nuestras aplicaciones clientes se pueden construir como capa de integración hacia otras partes de la compañía. Por ejemplo, una aplicación cliente podría hacer determinada limpieza, reglas de calidad, modelado, agregación de datos y exponer esos datos a través de una API que pueda ser consumida a otras partes de la compañía o, a su vez, hacer una integración punto a punto con un sistema legado que, por ejemplo, pues resulte de importancia crítica en la compañía. Aparte de eso, pues bueno, eh, aplicaciones que, básicamente cuyos usuarios son data scientists para permitirles eh, hacer un análisis exploratorio de los datos en, el, en, el, en, lo, en los datos guardados y eh, a su vez pues, por ejemplo, realizar entrenamientos en la parte de modelos, etc. Y también, por ejemplo, tenemos una aplicación cliente que se ya realmente ya tiene la forma de producto eh, para, bueno, para gestión, eh, gestión documental eh, y poder aplicar. Eh, inteligencia artificial a, los, eh, a las tareas un poco más cotidianas eh, relativas a eh, investigadores, por ejemplo, de documentos legales o un poco de, de ese tipo de sectores que facilitan tar algunas tareas de extracción de información ¿vale? y detección de, puede ser detección de cláusulas o detección de, de piezas clave en, la, en, en los documentos. Y en tu opinión, ¿crees que el nivel ejecutivo, que en muchos casos va a ser el que uh -huh. pues va a formar parte de esta estrategia ¿no? y que al final, gobernada por datos, ¿no? y que al final pues, tienes que alinearte, uh -huh. que es a día de hoy una de las mayores ventajas, es estar alineado con los datos para la toma de decisiones, ¿crees que tienen el suficiente conocimiento y están suficientemente involucrados dentro de estos proyectos de transformación basados en datos? Yo creo que también de todo. ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto yo creo que varios colegas estamos de acuerdo, que ya no hace falta, como hace unos años, convencer a los negocios de, que, de la importancia estratégica de los datos. Creo que ya, ya no estamos en esa fase, menos mal, y muchas de las empresas ya directamente llegan con una, dándose cuenta de que el no contar con una infraestructura, con unos procesos adecuados en, en el aspecto de datos, les está frenando en su día a día. Eh, ...o les está permitiendo no ir al más allá... Eh, y el, ...por ejemplo, inteligencia artificial sería el, la aplicación más uh -huh. más característica... ...pero cuidado, aquí con inteligencia artificial no me refiero a la parte más... Eh, ...futurista del, del IA... Eh, ...la inteligencia artificial... Eh, Cotidiana, la que se puede ayudar, por ejemplo, a procesos críticos del negocio de, de toda la vida, ¿no? De su proceso core que. Un que aprendizaje sobre un sistema experto, pues para exacto. hacer una validación o para. Sí, o, o por ejemplo para optimización de gestión de flotas, eh, ese tipo de optimización de procesos industriales. Uh -huh. Y eso ayuda a todos los trabajadores en su día a día, ¿no? no que bueno, a veces se puede tender a pensar ¿no? que la IA es la parte más, ¿no? más robótica, más de coche autónomo, etcétera, eh, Pero la IA puede estar en cualquier eh, parte del, eh, del, de los procesos. De la bueno, es que como la IA, mejor. cuanto más datos hay, más sentido tiene. Porque al final, sí. algo que a lo que viene a ayudar la parte de inteligencia artificial es pues que la capacidad humana es limitada. Entonces, poder navegar, entender y comprender millones de datos o, bueno, cuando digo millones me quedaré muy corto, y de ahí poder tomar decisiones, algo que haces es entrenar a esta parte de inteligencia artificial para que ayude y, sí. y de velocidad a esa parte uh -huh. donde la capacidad humana no es capaz de llegar. Sí, y luego también otro de los trucos es lo que llamo la última milla, ¿no? que es esa, esa inteligencia artificial, cómo la puedes, para que realmente sea útil, aporte valor, cómo la puedes aportar de la manera más contextual posible, a, en este caso, a las tareas de, de, de los trabajadores. ¿no? Que no tengan que ir a un sitio concreto, tal, tal, tal, y luego volver, sino que esté lo más integrada posible en su, en su flujo de trabajo. Y ese es un poco uno de los retos, ¿no? la experiencia de uso con, con, el, con el consumo de, de IA. Es algo que también me interesa bastante porque yo creo que ya se está al nivel en, en, en muchos muchos campos de la IA como para realmente poder hacer eso. Un poco, también ahí veo ligado un poco, por ejemplo, muchísimos escenarios dentro de la parte de IoT en la que uh -huh. tienes que capturar cientos de millones de datos al final de toda la sensorización que puedas tener, por ejemplo, pues en un proceso industrial y que requieres analizar a posteriori no y que en muchos casos necesitas además una respuesta en tiempo real muy cerca de donde se generan sí. y se originan esos datos. Efectivamente, sí, sí. sí. Al final... IoT, Machine Learning, un poco, para mí los veo un poco en, en los dos extremos, lo que pasa es que luego siempre puede haber retroalimentación, ¿Eh? pero IoT lo que hace es eh, crecer exponencialmente el número de fuentes de datos ¿vale? y los requisitos también de, bueno, de disponibilidad de esos datos y de, y de tiempos. Y Machine Learning es un consumidor voraz de, de datos que a su vez también puede generar datos de vuelta, además, por eso digo que a veces hay una retroalimentación y en esos escenarios, si una estrategia de datos es importante, en esos escenarios cualquier laguna de la, de la, de que tú de tengas en tu organización de datos se va a ver magnificada al final. Eh, son actores muy importantes, alguno de ellos que realmente puede hacer replantear, técnicamente replantear muchas cosas e incluso también plantearse bueno, quién es el dueño de estos datos que vienen de IoT. Es un departamento, son varios... Eh, hay muchas preguntas por ahí, más allá del, de, la, de la técnica. Pero sí. Súper interesante todo lo que estás contando. Y, y, y llegando a ¿no? esta parte de, de. Vamos a hablar ¿no? de, de tu experiencia, ¿no? de lo que has visto, de lo que funciona, de lo que no funciona dentro de las empresas cuando cuando se plantean estas estrategias de datos. Por ejemplo, habíamos hablado de Data Mesh. O sea, ¿Habéis visto una.? ¿Implantación correcta de, de esta metodología, de estos principios? Bueno, eh, sí que hay empresas que están, bueno, sobre todo grandes empresas, que están intentando ¿no? eh, implantar. Hay muchas dudas, ahora mismo hay una explosión a nivel de, de comunidad eh, y de la comunidad de aprendizaje de Datamash. Eh, creo que parte de los principios, por ejemplo, nuestro producto sí que se puede adaptar y a, a, a muchos de los principios de Datames. No decimos que es un Datames porque Datames es... Una aproximación sociotécnica y uh -huh. va mucho más allá de un, de un producto, producto, de un producto sí. es muchísimo más. Eh, pero bueno, yo creo que ahora mismo hay mucha, todavía, mucha incertidumbre sobre cuál es la mejor manera. Sí que hay. Están surgiendo tendencias, ¿no? Pues esa capa semántica, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Si descentralizas, pues vas a tener que necesitar un modelo semántico de alguna manera, incluso bueno, se quieren rescatar temas como ontologías, ¿no? Que parecen uh -huh. ya un poco abandonadas y se están planteando muchas cosas en, en ese sentido. Pero bueno, yo al final es un poco lo que decía, fallos creo que en, en una estrategia de implantación de datos, o en la implantación, perdón, de una estrategia de datos siempre tiene que haber, es que de hecho tiene que haber, es imposible que no haya fallos, pero bueno, son fallos que te ayudan a aprender, eh, que te ayudan a pivotar en un momento determinado y y a seguir adaptando. Sí, que tienes que aprender a convivir con que, lo que es imposible. Lo que no tiempo. debería haber es grandes lagunas de decir, bueno, por falta de visión, pues de no haber planificado realmente esto como una iniciativa a largo plazo con todos sus recursos y con todas sus implicaciones. Entonces, yo ahí sí que, por ejemplo, pues eso, eh, pues los modos de fallo, ¿no? Eh, pues un poco el que he comentado, este de, de la gestión del cambio es uno de ellos, evidentemente. Hay otro que es, eh, y también creo que lo he tocado un poco, bueno que es básicamente, tiene que ser un proyecto en el tiempo, eh, planificado en el tiempo, de largo plazo, vas a tener que asegurar financiación también, eh, donde toque. no He visto, además es curioso porque, por ejemplo, en el mundo del, de las aplicaciones, de los productos digitales, no necesariamente muy intensivos en datos, eh, yo creo que siempre se parte de un... O sea, es muy, muy normal partir para una iniciativa de negocio importante, partir de, de una visión y partir de un valor ¿no? eh, hay que aportar. Pero en muchas veces, en, en, cuando ves eh, o, o estrategias de, de, de datos, realmente lo que ves son puntos tácticos, ¿no? incluso, por ejemplo, objetivos trimestrales que yo he visto de, bueno, pues, eh, montar el clúster aquí o migrar el clúster allá o lo que sea. Y claro, dices, a veces estos objetivos, eh, que evidentemente al final hay que hacer cosas, ¿vale? Pero... Si no están hilados, si no están todos juntos, con un, apuntando una dirección, ¿qué consigues, ¿no? Con todo eso, entonces es un poco replantearse, porque muchas estrategias de datos precisamente fallan por eso. Y luego la que me he mencionado también, eh, que esa me encanta, que es eh, la, considerar que una estrategia de datos solamente es algo tecnológico. Yo creo que también es debido a la, pues eso, a la grandísima explosión que hemos visto de servicios, servicios que permiten hacer ahora cosas antes imposibles, todos los temas de deep learning, por ejemplo, uh -huh. eh, o incluso en la parte de analítica de datos, ¿no? eh, poder hacer consultas tipo SQL cuando antes con los inicios de, de Big Data era un, realmente algo solo para super gurús, ¿no? super expertos. Eh, pero no te puedes quedar ahí, o sea, hay que tener muy claro, la tecnología te va a limitar, la tecnología también te va a ayudar y te va a forzar a veces a cambiar cosas. Pero todo tiene que responder a una todo, si no toda esta potencia sin control, pues básicamente uh -huh. no sirve de nada. Entonces eh, bueno, vas a tener que ver qué otras limitaciones tienes. Es que igual no te estás dando cuenta de que, bueno, de que se tienden a hacer a seguir haciendo las cosas pues porque realmente no, no hay no hay la cultura necesaria, no literas sino o sea el conocimiento en datos de determinados departamentos. Falta un poco todo eso. Si falta todo esto, pues nadie va a ir a buscar. O al final vas a dejar pues a un grupo que, sin visión y que bueno, que se mueven a través de pues, la, la, la moda de, te, de tecnologías. ¿no? Y entonces eso no, no puede ser. Y un ejemplo que nos puedas contar, aunque lo único es el pecador, de donde te hayas encontrado una mala estrategia. Eh, donde se haya llevado al fracaso por, por empezar mal, con los básicos. Sí, a ver, bueno, es casi... <ríe> sí, sí, eh, tengo un caso muy sonado en una empresa con, con la que estuve colaborando, en una gran empresa, ¿vale? Eh, tenían un departamento interno, con un... Bueno, un, no, no voy a decir una estrategia porque, bueno, <ríe> en, en aquel momento era algo parecido a una estrategia, pero bueno, con, un, con gente muy potente interna, desarrollando internamente. Por la razón que fuera, un alto ejecutivo decidió firmar un contrato con un vendor, un contrato millonario, en este caso con un vendor, eh, donde bueno, básicamente eh, se resumía al uso de sus pocas tecnologías cerradas, de las que nadie se había preocupado que luego el resto del, del departamento interno supiera o pudiera realmente hacer algo con ellas. El, la definición del éxito eran dos tres pilotos eh, y, sobre todo, una cláusula por ahí que eximía a, la, a este vendor, a esta empresa, de realizar cualquier trabajo de integración de datos. Entonces, claro. Eh, Pero si no integra los datos, ¿cómo.? Claro, había una serie de tecnologías. Podemos estar hablando, como, como si podemos estar hablando, por ejemplo, pues de, de, de un pues eso, de, una, de una programa de visualización de datos o un engine de, de querying de datos. Bueno, vamos a poner que son un poco estas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Te está costando, ¿eh? No decir nombres. <risa> Entonces, claro, esto cuando llegó al equipo interno, eh, evidentemente, lo primero que vieron es, esto va a fracasar estrepitosamente, porque, bueno, el, no dudamos que el piloto pueda salir bien, pero esto lo tenemos que llevar, tenemos que obtener un aprendizaje, tenemos que tener la flexibilidad, no podemos, bueno, la tecnología está bien probarla, pero quizás… Tiene que ser parte de una estrategia general o de un trabajo preparatorio de una estrategia, ¿no? Pero no puedes definir toda tu estrategia en base a, en fin, eh, a, a, a, a apostar todo a, una, a unas cartas que, que, que encima no comparte el resto del departamento, que son también, al final también expertos y están en el día a día y saben de los principales problemas y sabemos que la integración de datos es el, es el santo grial de, de, de las. De, de, de las estrategias de datos. vamos ¿Crees que pasa mucho que se almacenen datos mal al final y que después no se pueda hacer uso de ello en un futuro? Muchas veces, datos en cajón, eh, sí, y sobre todo, más que luego no se pueda hacer uso, que evidentemente el uso para mí es lo, el indicador número uno del valor de, de, la, de la arquitectura o de la m, estrategia que tú definas, eh, es que corres un riesgo. Eh, corres un riesgo porque esos datos, bueno, si tienes datos personales, pues evidentemente vas a tener un riesgo. Quien accede a esos datos, es decir, que no es, no vale simplemente con bueno, ahora mismo el almacenamiento es más o menos, es muy barato y podemos tener lo que queramos. No, esto además ya no funciona así. Eh, todo lo que se almacene tiene que tener un, un propósito, tiene que estar con un propósito en mente y, y con todas las medidas para que no haya ningún ningún problema al respecto. Entonces eso. Es lo mismo. Eh, probablemente en esas situaciones se pensó en vamos a utilizar esta tecnología X para hacer esto. Oye, es fácil, es barata. Eh, bueno, tenemos a tres cuatro expertos que justo saben perfectamente de esto, pero no se ha pensado el para qué. ¿Para qué estás haciendo esto? Es que igual no necesitabas en ese caso un data lake. Es justo que te iba a preguntar eso, que era en plan… Puede ser data la lake. Es lo que me viene a la cabeza, ¿no? Porque es lo que hmm. es más fácil de, de, de almacenar los datos, pero… Es que igual no era necesario, ¿no? Te voy a preguntar cuántas veces habéis encontrado el hecho de que, vale, montas una gran estrategia, tienes claro, vas a apostar por un data lake o con un data warehouse, uh -huh. vas a montar todo eso, lo haces todo bien, pero después finalmente los casos de uso que haces son reporting básico que podías haber hecho de otra manera, a lo mejor. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese reporting, sí, vale, puede ser tu primer caso, ¿no? Porque eso también nos ha pasado a nosotros, ¿no? Muchos de los casos con los que se empiezan es, es, es de ese estilo, pero después vamos evolucionando a otros casos más complicados, vale, eh, con, ya que abarcan otras tecnologías, etc. Eh, lo que tienes que tener en cuenta es eso, es esa visión, no pensar solamente en ese caso. Claro, pero crees táctico? que de internamiento dentro de la empresa a veces es complicado conseguir esos presupuestos para, para hacer todo ese trabajo que te lleva a ese tipo de informes que van a ser tu primer caso uh -huh que sea complicado que justifiquen toda la inversión y que se quiera correr a tener un caso más avanzado que sí que lo justifique y que eso implique saltarse pasos por el camino. Claro, pero por eso digo que esto es un cambio a largo plazo que se tiene que planear y se tiene que realmente… Eh, tienes que definir un valor, un, al menos un retorno de inversión esperado. Eh, a veces es simplemente por una incapacidad para poder seguir adelante, porque si no… Sabes que si no metes eh, temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, van a llegar varios competidores, te van a adelantar por, por mil lados, ¿no? en, Entonces, al final todo esto es cuantificable. Eh, tú dices si no podemos operar o estamos invirtiendo ahora mismo, porque bueno, una de las, o sea, uno de los pilares, un poco de, eh, o el reto número uno es, vale, proliferación enorme de fuentes de datos, de casos de uso de consumidores, pero cómo extraemos valor a escala de eso de tal manera que por lo menos compensemos los costes del, de, de, de, del tratamiento actual de los datos. Es que a veces está, estamos ignorando que el día a día está generando unos costes de tratar con los datos que quizás con una mejor estrategia, con una mejor arquitectura, sistemas, etcétera puedes eh, realmente, no el primer año, pero a, la, a largo plazo, puede realmente salir ganando y, además, por supuesto, desbloquear casos de innovación, etcétera, que antes hubiera sido imposible. ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que requiere, pues bueno, como otra gran iniciativa a nivel de negocio. ¿no? Eh... Y, y porque ya vamos terminando. Es, ¿Qué grandes retos crees que se, a las que se enfrentan las organizaciones a nivel de los datos en los próximos años? Yo creo que las, las organizaciones ya son muy conscientes de que es una carrera que no pueden dejar atrás, o sea, tienen que entrar si quieren realmente ser competitivos. Incluso empresas que inicialmente no son nativas digitales, que bueno, ahora se empiezan a dar cuenta. Y... Yo lo resumiría un poco. Tienen que demostrar las empresas, y en este caso también ejecutivos, tipo CIO, etcétera, tienen que demostrar que hay una democratización real de los datos dentro de sus empresas. ¿vale? Es igual que un eh, gestor de un gobierno se tiene que responsabilizar de que los ciudadanos ten tengan acceso a la educación, uh -huh. tú tienes que hacer que los datos sean realmente una moneda de cambio dentro de tu empresa. Eh, Tienes que hacer que fluyan, tienes que hacer que los productores de datos no tengan fricción haciéndolo, tengan incentivos para hacerlo. Los consumidores un poco lo mismo, lo que decía antes, ¿no? facilitarles la vida. Si los datos no fluyen, seguro que no se puede extraer valor de ellos. Eso estamos de acuerdo. O uh -huh. quizás Totalmente. el coste de extraer valor de ellos es tan grande que nunca va, no es sostenible. ¿vale? Entonces el reto ahora mismo es cómo hacer todas estas tecnologías, cómo un poco intentar abstraer. Que no digo, insisto, no, no digo que las tecnologías no sean importantes y la elección a la tecnología puede destrozar mm, toda una implementación. Pero, pero hay que partir de otra cosa primero. Hay que partir de, de otra cosa, exacto. Y hay que estar eh, dispuesto a cambiar otras cosas que no sean simplemente la tecnología o formación de mi equipo actual. Puede ser necesario que muevas gente. Que los expertos, o que incluso tengas al final, cuando en los últimos años sí, que puede menos, un cambio, super expertos y más generalistas. Exacto. Sí. Que al final un proyecto de datos bien llevado, cuando uh -huh. estamos hablando de todo lo que sería el gobierno de datos de una, comp de una compañía, no es un proyecto a luz, no es un proyecto más, no es un proyecto a no. llave en mano. ¿no? No. Es un proyecto en el que hay que implicarse desde todas las capas de la empresa. Se debe Exacto. de ser entendido. Ser, como tú dices, es un. Es una maratón, es algo que va a ser a largo plazo, que se va a ir aprendiendo por el camino Total, sí. y que al final hay que, no hay que tener miedo a pivotar, como has comentado, que al final hay que saber reaccionar uh -huh. y hay que saber entender que a día de hoy no vas a saber todos los casos de uso que, para los que vas a poder aplicar los datos, pero los necesitas y ahí tienes que tener una estrategia para ello. Eso es. Y que finalmente, además, los datos tienen que ayudarte a ser el, el motor de la toma de decisiones. O sea, al final, sí. por basarse cuanto menos en, en opiniones subjetivas y... Y, y, y, y añadiría una, una cosa, ¿no? En el lado más, bueno, más negativo, ¿no? De lo que puede ¿Mm? pasar. Eh, todos sabemos un problema crítico en una lógica de una aplicación eh, de negocio puede ser devastadora. Estamos de acuerdo, ¿no? Puede impedir vender, puede impedir... Vale. Uh -huh. Pero es que si... Esa lógica, además, se alimenta de datos, por ejemplo, pues, para una toma de decisiones, etc. Eh, las consecuencias, por ejemplo, de un problema de calidad de los datos pueden ser todavía más devastadoras y todavía más caras, o sea, todavía más costosas de solucionar. ¿no? entonces eh, Porque igual un fallo en una lógica de una aplicación puede ser fácil encontrar ¿no? o bueno dar con ello, pero ¿qué pasa si es que los datos que venían a su vez de otro sistema ya vienen mal, ¿qué pasa con...? Sí, si no se han saneado, Entonces, si lo único analizan... que está haciendo es amplificar, eh, por ejemplo, problemas de calidad de datos pueden llegar a amplificar las consecuencias tremendamente de... Y si no tienes esa base, esos cimientos, ¿no? Eh, entonces, ahí corres ese riesgo, ¿no? De que se ocurra. Y como en cada uno de los episodios, muy relacionado con datos, eh, siempre hacemos a, a, toda la, a todos los que vienen y les preguntamos sobre... ¿Qué es para ellos el metaverso? ¿no? Estamos intentando recopilar diferentes opiniones, sobre todo desde puntos de vista muy diferentes. ¿no? En tu caso, pues desde entendido desde el punto de vista de, de los datos, que es para vosotros el metaverso, que es para ti, ¿cómo lo ves y, y, y, dónde, y qué papel crees que juegan los datos en él? A ver, el metaverso, yo como lo entiendo, eh, es que todavía está hay muchas definiciones y, y yo creo que cada empresa se está buscando también su propia definición de ver cómo sacar partida al metaverso. Yo lo entiendo como un conjunto de tecnologías eh, inmersivas ¿no? de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, 3D, para, para poder crear unos mundos virtuales ¿no? y poder, en este caso, conseguir cosas que no puedes conseguir eh, o que no puedes no a la, al, al mismo nivel que con nuestro mundo no virtual. ¿no? Por ejemplo, acercarte más a los clientes, ese sentido de exclusividad, por donde estamos viendo pues, algunas marcas de lujo ¿no? que ya están ahí, uh -huh. eh, mayor, eh, mejor relación entre los empleados... ¿no? O mayor entonces Yo creo que cada empresa, al final, se está enfocando en, en sus casos de uso del metaverso, y en todo caso, respecto al tema de los datos, es un poco lo que decía con la parte de IoT o de Machine Learning, en, lo, en el metaverso se van a generar más datos y el metaverso va probablemente a necesitar más datos, si quieres, por ejemplo, personalizar la, la experiencia ¿no? en el metaverso. Entonces, al final, lo mismo, es otro actor más con unos requisitos muy potentes eh, que te va a poner tu estrategia todavía más en el punto de mira. Entonces, es un poco como... Está claro que el volumen de datos que se van a manejar dentro de estos Eso mundos es. virtuales va a ser enorme y que vas a adquirir una estrategia propia y única casi para sí, para es. los datos en este caso pues muy bien Blanca estabas preocupada con si me van a preguntar esto como no <risa> no ha sido se me ha pasado muy rápido la verdad que ha sido un gusto pues te sorprendería seguramente el tiempo que hemos dedicado, que para seguramente pensarás que llevamos 15 minutos hablando, ya te digo que llevamos algo más. Muy bien. Y espero que te hayas pasado bien, que repitamos seguro más adelante. Claro que sí. y, y sobre todo para mí un placer de haber aprendido, yo creo que como todos los que habrán escuchado este episodio, pues un poco entender mejor todos esos conceptos de Data, de data Warehouse, de Data Lake, uh -huh. de Data Mesh, sobre todo, que es un poco así el más novedoso. ¿Dónde usarlo? ¿Dónde está fallando? ¿Dónde creemos que habría que poner más foco? Yo creo que en general hemos, lo hemos cubierto súper bien. Creo que las has contado de una manera que se entiende perfectamente y ha sido un placer, Blanca, contar contigo igualmente, hoy. Igualmente, muchas, muchas gracias. Pues nada, pues a, a toda nuestra audiencia, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado este rato aquí con Blanca y nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.com.